Hola, en esta lección te enseñaré 11 trucos para crear degradados en Adobe Illustrator. Vamos a dibujar una elipse, nos dirigimos a la barra de herramientas, la seleccionamos y con clic y arrastrar presionando Shift vamos a crear una. En el panel de muestras damos un clic para colocar nuestro primer degradado. Ahora el panel de degradado está en la parte derecha, si no lo encuentras te vas a ventana y vas a poner degradado. En este panel tenemos el tipo lineal y ahora elegimos el tipo radial. Asimismo podemos invertir el aspecto del radio, podemos cambiarlo y la rotación también la podemos hacer sin ningún problema para cambiar de color dentro del panel de degradado voy a dar aquí doble clic en el deslizador de degradado y hay dos formas la primera es el panel de color en la muestra de color que tenemos en la parte inferior, en el espectro CMYK, podemos elegir cualquier color o tranquilamente uno personalizado a nuestro gusto. Una gran ventaja que tiene este elemento es que si yo presiono la tecla Shift del teclado, con clic y arrastrar, automáticamente todos van a crecer o se van a mover de manera proporcional al color que yo esté eligiendo. Yo voy a elegir un color rojo. En el segundo deslizador que tenemos acá, vamos a dar doble clic y ahora vamos a cambiar al panel de muestras. Una vez que elegimos el panel de muestras, elegiremos un color ahora tenemos ya nuestro degradado creado Qué vamos a hacer en este momento lo vamos a incorporar dentro del panel de muestras con clic y arrastrar hasta que nos salga un círculo o simplemente de manera directa y lo tenemos agregado algo muy importante que tiene este panel es lo siguiente voy a hacer un pequeño zoom yo puedo aumentar más puntos de degradado de la siguiente manera me acerco y automáticamente me sale esa saeta, esa saeta con ese más doy un clic para aumentar otro clic para aumentar. Si ya no lo necesito, simplemente doy un clic aquí en el tachito de la basura para borrarlo. O seleccionado, clic y arrastro y me lo llevo hacia afuera del panel de degradado. Algo muy importante que también tiene esto es que yo puedo seleccionar cualquiera de los dos deslizadores de color y puedo bajar la opacidad hasta llegar casi hasta el cero que vendría a desaparecer ese color. Asimismo, la locación que está puesta aquí en esta parte la puedo mejorar aquí, sea de manera directa, mira cómo se va a mover este deslizador que está aquí hacia la izquierda o hacia la derecha, ya depende básicamente del efecto que nosotros querramos crear en ese degradado, la otra forma para crear el degradado es presionando la tecla G en el teclado, voy a hacer un pequeño zoom hacia atrás a medida que te acercas con control menos, te acercas hacia la parte interna, te va a salir esa opción que vendría a ser el aspecto del radio con clic y arrastrar lo puedo tranquilamente modificar o me lo puedo llevar hacia adentro algo también muy importante que tiene trabajar manualmente es que el mismo deslizador que tienes aquí a medida que te acercas es el mismo que tienes en el panel de degradado Asimismo puedes añadir colores o con clic y arrastrar también puedes quitar colores todas las funciones que te expliqué en el panel de degradado se las puede hacer de manera manual y para finalizar nuestro ejercicio me voy a dirigir a la mesa de trabajo número 2 donde tengo este listo este rectángulo y voy a utilizar una pequeña técnica para cambiar de color sobre la marcha ok me voy al deslizador dando un clic para seleccionarlo, presiono la tecla I en el teclado para activar la herramienta del cuenta gotas y para incorporar este color de manera directa en el panel de declarado vas a presionar la tecla de Shift-Click. Voy a crear un nuevo deslizador en la mitad, me voy a ir aquí a la manzanita y voy a poner Shift-Click. Voy a seleccionar el último deslizador y voy a dar un clic aquí para ponerlo o tomar esta muestra de color con Shift-Click. Ahora, si todo sale bien y si quiero fundir estos colores, antes que nada voy a rotarlos. Voy a poner aquí en 90 grados para que me dé este estilo. Y en la parte de acá, mira, voy a elegir el último punto de color y en la opacidad la voy a poner hacia el cero para que se pueda fundir y me pueda dar este tipo de efecto. Estoy súper seguro que muchas de estas técnicas ya las conocías, sobre todo si le estás trabajando día a día. Déjanos tus comentarios y suscríbete a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.